Dos, tres, cuatro. El hombre ha transformado todo lo que ha querido. Y nunca le ha bastado. Su hambre siempre es mayor. Tengo, Tengo que ser sincero y también reconocer. Que yo soy el problema y también solución. El tiempo más me pongo yo a pensar si es verdad que este planeta no se acabará así lo han presentado y así quiero conocer quiero ver cada especie cada árbol cada pez, pez. Y ya no Conducir Al camino que lleve al fin Y ya no Y solo nos queda el sol Y solo nos queda el sol